Muy buenas tardes, soy tu hermano y amigo Jorge Abreu y esta es nuestra primera vez en este lugar, en este, en este rinconcito de Dios que, que tanto lo hemos ansiado y que sin embargo ya hoy lo tenemos aquí. Dios siempre estará buscando por amor tu restauración, pero por lo que Dios te ama es por lo que Dios te bendice. Sin embargo, tu disponibilidad en, en tus buenas acciones son indispensables para que eso se cumpla. ¿Por qué? Pues como es un pacto con Dios, lo que, lo que hacemos a la hora de aceptarlo a Él como salvador implica que tus acciones son el complemento para Dios poder trabajar en tu vida. Es por lo que hoy Dios te pide que si existe en tu interior la tentación del desánimo a través de, de situaciones reinantes como la que está pasando en este momento en el mundo, porque ves que las cosas que necesitas para, para solucionarlas no las ves llegar y cansado o cansada has clamado y piensas, que ya es el tiempo de que te llegue lo que tanto anhela y te das cuenta que al no llegarte lo que tanto necesitas comienza en ti la idea de la caída. Escucha por favor. Cuando esto te suceda es porque tu mente ha comenzado a forjar pensamientos donde comienza tu mente a ver la etapa final como, como que todo se acabó. Sin embargo te recuerdo, tu mente va a producir las cosas más drásticas a nivel más alto que lo que en verdad muchas veces te está sucediendo. La Biblia nos dice que la batalla está en la mente, entonces debemos tener presente que cuando esto sucede, es porque hay dos fuerzas contrarias total por completo que están luchando por el control de nuestro sistema espiritual que se haya en nuestro ser interior. Eso sería el bien y el mal batallando en tu mente en ese momento. Ahora bien, si así sucediese, tienes que pensar que para que la batalla se acabase en tu mente, tienes que decidir a cuál de los bandos le das el triunfo al bien o al mal, más claro y sin tapujos, a Dios o a Satanás. Y lo que vayamos a decidir en ese momento, no se verá por lo que hablemos, porque son tus acciones las que definen quién es el triunfador en ti. Es la razón por la cual es tan necesario tu hacer diario para el bien. Coloca esto en tu mente, tu credibilidad con Dios, o sea, cuando tú crees en Él, Tú demuestras tu fidelidad a su palabra y eso es cuando tú estableces en tu ser que Dios nunca te abandona porque Dios es un Dios fiel y eso lo asegura su palabra. Porque aunque sigas pensando que Dios te tiene abandonado, que al no llegar a tu tiempo te sientes desalentado, que inclusive llora de dolor porque la inseguridad te mata. Y es en ese momento cuando te das cuenta que es cuando más lo necesitas. En este momento estás a tiempo de mostrar tu, tu fidelidad a Él. Quizás te pregunte ¿Cómo? Rindiéndote, rindiéndote delante de su presencia. Quizás hoy tienes el terreno preparado a través de lo que está sucediendo en este mundo para rendirte a Dios. Yo, yo te aseguro, hermano mío, que no se está demorando lo que tú necesitas, porque Él te ama. Pero te aseguro que a tu tiempo el amado llegará cuando menos te lo imagines, cuando menos lo esperes sabiendo que existen cosas muy importantes que nunca que nunca debes de olvidar dios trabaja en nuestra paciencia es por lo que el desespero mata la fe porque no se puede trabajar en nuestra incredulidad no hay de otra tenemos que aprender a esperar recordando siempre que todo lo que va a contrario a la voluntad de dios es pecado analiza y cambia se dan cuenta cómo la paciencia es uno de los principales atributos de la fe la impaciencia trabaja mano a mano con la incredulidad. Recuérdalo, este es el primer programa del taller del maestro. Espero tu suscripción. Que Dios te siga bendiciendo, grande y ricamente.